Míralo, míralo ¿Ya habían comido estas arepas o no? Sí ¿O no? ¿No? Sí, sí. Salud, amiga <risa> Parece comiendo pizza Wow, miren el tamaño de esta mega super arepa Parece el volante de un vehículo Super gigante, miren ¿cómo están? Espero que súper bien. Esto es, vamos con Vemo, ¡Energía al 100. ¡Vámonos! Amigos yarumaleños, aquí estoy conociendo su bello municipio, hermoso por cierto. Hace mucho tiempo no venía acá, hoy decidí venir. Y mostrarles a todos ustedes la belleza de Yarumal. Gracias también a todos ustedes por las invitaciones que me dejan a diario en las distintas redes sociales como Instagram y TikTok. Ven, ven a Yarumal, ven a conocer este hermoso municipio. Y pues bien, mis queridos yarumaleños, aquí estoy. Conociendo a Yarumal Empapándome un poco de su historia De su cultura, de su gastronomía También los invito a que Si aún no me sigues en estas redes sociales Pues vayan ahora mismo porque bueno, por ahí estoy montando contenido todos los días de mucho valor, de mucho interés antes de montar estos videos al canal de YouTube, miren amigos este hotel tan bacano aquí voy a pasar la noche porque pues me dejé agarrar de la, de la tarde en el camino, eh, aquí también están en toque de queda también están aplicando esa ley del toque de queda, entonces nada hay que buscar un buen lugar en donde pasar la noche y a la vez que se les pueda recomendar a todos ustedes que se llama como amiga centro residencial centro residencial a una cuadra más o menos de, del parque super central y vamos a conocer mi habitación dice que es la número 12 así que vamos allá gracias amiga bueno, el hotel está bastante chévere para que hay una abierta miren de dos camas chismoseamos ahí un poquito no está, está bien bacana bueno acá miren esta es mi habitación por allá sigue es bastante bastante grande este hotel y está bastante bonito vamos a ver cómo es nuestra habitación opa miren ah ok tiene televisor miren tiene un televisorito pues de un tamaño bien de un tamaño chévere eh, tiene su baño miren el baño bacano amplio con su ducha no está genial entrada de luz natural miren no, está bien, bien, bien bacano. Se ve muy limpio. Y la cama se ve grande. Súper genial. Miren la cobija con huellitas de, de perros. Hay una mesita acá. Está bien, bien bueno el hotel. Vamos a mirar. Oh, sí. sí, sí. Les cuento que para hacer un hotel de, de municipio y todo está bastante cool. Muy limpio, muy bonito. El colchón muy cómodo. Está perfecto muy bien y lo chévere es el precio 25 mil pesos la noche super barato hoy queridos amigos me encuentro aquí en el parque principal de yarumal antioquia que lleva el nombre de epifanio mejía pero quién fue este señor bueno ahí les comento que epifanio mejía fue un gran poeta de aquí de antioquia y nacido aquí en yarumal por supuesto y reconocido bastante famoso por escribir las letras del actual himno de Antioquia. Ah, qué interesante, ¿no? Amigos, y aquí detrás de mí está la Basílica Menor Nuestra Señora de la Merced y al lado está Rosenda Torres, creo que así se llama ese edificio que hay en toda la esquina, que es como pintado con rayas. Resulta que como todo pueblo, como todo municipio, Yarumal también tuvo en el pasado otros nombres, ¿Pero cuáles fueron los nombres que tuvo Yarumal? Pues bien, queridos amigos, resulta que Yarumal, antes de llamarse así Yarumal, tuvo un nombre bastante particular. Aquí les va la super nota. Se llamaba San Luis. Sí, señores, San Luis de Góngora. Así se le conocía a Yarumal, Antioquia antes de llamarse Yarumal. También se le conoce como la capital del norte, la tierra de los artistas o la ciudad retablo. También la estrella del norte o la sultana del norte. Después de haber disfrutado un rato en este parque maravilloso porque sí que es bonito y transmite una energía así súper especial, el caso es de hambre. Vamos a ir a buscar... Una panadería, restaurante, bar que me dijeron que se llamaba La Esmeralda. Alguien me dijo: Ve a comer allá, ve a desayunar porque los desayunos son deliciosos. Tienen unos calentados únicos, muy chéveres aquí en el municipio. Entonces, nada, vamos a ir a buscar este espectacular lugar porque sí, ya tengo hambrecita, ya tengo hambrecita. Y pendientes porque después vamos a subir al Cerro de la Cruz. Creo que llama Morro Azul, no sé, algo así. Vamos a ver hasta dónde nos da el camino, pero allá voy. Esto está de otro nivel. Miren qué delicia. La arepa con el quesito, el huevo revuelto, el calentado, carne de cerdo, pan y jugo de naranja helado. Aquí vamos, mi gente, a pegarle a este calentado que se ve delicioso. Además, duele muy rico salud queridos amigos comerones de calentado por la mañana vamos a darle a esto Y vengo escalonando mi gente bueno, ah, ya, ya veo la cruz miren la cruz acá estación Jesús clavado en la cruz aquí arriba hay otra estación, hay otra, otra y llegamos a la cruz ay, huepucha! ay, ah, que me descalabro ahí ¡Uf! está bastante liso como llovió anoche está bastante, bastante liso el piso, casi me descalabro la mula y si ven, estoy bastante lejos del pueblo ya. Miren, he subido harto. ¡Wow, miren! Si ustedes vienen a Yarumal y se ubican en cualquier parte del pueblo, van a ver esta super cruz casi que desde cualquier parte del municipio. Aquí arriba, miren cómo es. Ah, no, bastante, bastante bonito. Mucha naturaleza. Vamos por acá, vamos a tocar la cruz, hola cruz, aquí estoy, rendido a tus pies, mi gente, miren qué belleza, la vista espectacular desde este punto, wow, genial, genial, no hay como sentir la victoria, sentirse grande por supuesto acá en este cerro, queridos amigos yarumaleños, visitando su hermoso municipio les quiero mostrar que todavía falta cerro miren no sé si alcancen a ver la cordillera apenas estoy como en la mitad del cerro miren allá al fondo eh, las antenas no está bastante retirado todavía pero no voy a subir hasta allá porque primero no creo que se alcance a ver el pueblo desde ese punto está bastante retirado y necesito que el día me rinda para poder seguir disfrutando de Yarumal y me siento feliz y afortunado de haber llegado hasta la cruz de haber tocado los pies de la Santísima Cruz ¡Cruz! y el día me tiene que rendir, me tiene que rendir aquí en Yarumal porque hay cosas muy chéveres e interesantes que ver, que conocer y que aprender allá abajo ¡YARUMAL! Bueno gente, aquí como ustedes están viendo este edificio, es la Alcaldía Municipal de Yarumal. Vamos a entrar en este momento, vamos a hablar con el Secretario de Gobierno, que muy amablemente nos va a recibir y nos va a hablar un poquito de la historia del municipio, y que vamos para adentro. Bueno, Bemo, eh, bienvenido al municipio de Yarumal, qué bueno que estás por aquí visitándonos, tratando de mostrar nuestra cultura eh, yarumaleña, que por antonomasia es la cultura antioqueña. Nuestro municipio ofrece grandes eh, posibilidades para que la gente venga a conocerlo. No solamente está la oferta educativa, la oferta de prestación de servicios, la oferta gastronómica, sino que también tenemos algunos símbolos muy interesantes de nuestro municipio y que a nosotros como Yarumaleño, nos hace sentir muy orgullosos tenerlos. Tenemos por ejemplo la Escuela Rosenda Torres que hace conjunto con la Basílica Menor Nuestra Señora de la Merced y son como ese conjunto arquitectónico que muestra la grandeza y la pujanza de los antioqueños y esas obras tan bonitas que se hacían en, en tiempos antiguos. Se hizo originalmente como un palacio de gobierno pero actualmente funciona como una escuela, como ha funcionado toda la vida. Esos son como dos símbolos muy interesantes que, que tenemos y que valoramos mucho los yarumaleños. Yarumal también tiene algo muy especial, vemos, y es eh, la cantidad de ilustres, de hombres y mujeres ilustres que tiene el municipio. Por ejemplo, saber que Epifanio Mejía, el autor de la letra del himno antioqueño, nació en este, en este yarumal, y la inspiración para componer Oh libertad que perfume las montañas de mi tierra, se dio precisamente en Yarumal, en estas montañas que rodean el municipio y que rodean la región norte del departamento de Antioquia, que en el municipio por ejemplo nació Francisco Antonio Cano el autor del célebre óleo horizontes que está en el museo de Antioquia y que allá en el museo conserva una sala especial para, para ese óleo y que fue autor de grandes pinturas y de grandes esculturas a nivel nacional entonces eso también es muy bonito recordarlo decir por ejemplo que una mujer como Rosenda Torres Villarreal nacida y criada aquí en el municipio fue la primera mujer en Colombia en ocupar un cargo de importancia en el ministerio de educación nacional aquí en Yarumal se fundó el primer kinder por las alumnas del colegio de maría que es un colegio muy tradicional que tiene más de 100 años el primer kinder en 1911 técnicamente orga eh, organizado que hubo en colombia con las teorías de proel con las teorías de montesuri con las teorías de los pedagogos europeos más importantes y fue yarumal considerada por luis edardo nieto caballero como perdón para agustín nieto caballero como la cuna de la pedagogía antioqueña además de esos personajes como benjamín de la calle cuyas fotografías antiguas vemos en medellín y en muchos lugares del país hermanadas a las de melitón rodríguez la mayoría de fotos antiguas que se conocen del viejo medellín son de benjamín de la calle en llanumaleño que salió de aquí tuvo estudio fotográfico aquí y lo montó allá en medellín contar además que el padre marianito aunque vivió toda su vida en, en, en angostura más de 40 años allá pero nació en una casa donde hoy funciona un centro comercial aquí en toda la esquina nació el padre marianito el beato que hoy es beato y que es conocido como la madre Laura por su santidad tenemos también a a Rubén Piedraí Tarango, Rubén Piedraí Tarango que fue expresidente de la república y así te podría contar gran cantidad de personajes que hacen que Yarumal sea uno de esos municipios tradicionales que conservan con orgullo el sentido de ser antioqueños y el cual nos sentimos nosotros supremamente orgullosos, te invito vemos para que entonces no dejes de probar el pan de yuca que es el producto gastronómico por excelencia de nuestra ciudad, invito pues a, como yarumaleños queremos invitar a la comunidad, a todas partes que vengan, no solamente y aprovechen por la gran cantidad de servicios que se prestan sino también que se peguen la rodadita. Yarumal también tiene una gran gran cualidad y es que tiene una biodiversidad gigantesca. Aquí hay animales, aquí hay plantas, aquí hay rutas ecológicas que no las tiene ningún lugar del mundo. Entonces los invitamos a que vengan, que las conozcan y que vengan a, a disfrutar y a tener en, sus, en su retina, en su memoria, un pedacito de la Antioquenidad. Marlene López. Marlene López, concejal. De... Sí, señor, del Gracias. municipio de Yermal. El llevábamos llevaba más o 45 años. Y en 45 años, hasta hace 5 años, no había ningún cuadro de mujer. Ahorita, en el cuatraño anterior, logramos que al menos dos mujeres representativas de Yermal estuvieran ahí, como es Rosenda Torres y San Solina Galler. Mi nombre es Mariana Villegas, soy la gestora cultural y nos encontramos en la Casa de la Cultura Francisco Antonio Cano, aquí estamos en el Museo de los Yarumos. Gracias Mariana, así es mi gente, un lugar súper genial y bueno, hay mucha historia y cultura aquí en un solo lugar y bueno, se van a llevar una muy bonita experiencia si visitan el Museo del Yarumo aquí en Yarumal, un lugar bastante cool. Hoy vamos a conocer la panadería más épica, el lugar con más estilo de todo el pueblo de Yarumal. La primera panadería que abrió sus puertas aquí en el bello municipio de Yarumal y que hoy en día aún conserva ese estilo de pueblo, ese aroma a campo y esa tradición única. Vamos a conocer la panadería de Don Wilson. Wilson de Jesús Arángulo espera. aproximadamente en el año... 67. Este local lo ocupaba el almacén parroquial y entonces le dije a mi mamá que no lo voy a arrendar si lo hago una a colocar acá. Yo trabajaba en la panadería norteña, administrándola, de don Mario Vélez, y me enviaron 200 pesos de parva. Aquí había una vitrina que había dejado el almacén. 200 pesos. ¡Wow! Para pagarlos al mes. Con eso se compra ahora nada. No. Una, yo me quedé aterrado a esta guilleta que es unos 200 pesos y yo cada que vendo una gataja me acuerdo de esa época y me quedé pensando que cómo era posible que si con el capital de 200 en hubiera mercado y había estas cosas entonces lo manejaban aquí la, los hermanos mientras yo trabajaba en la panadería ya en el año 70 me vine para acá y en el año 71 comencé a hacer la farma y lo estuve en la casa hay cosas que se conservan todavía como la cajonería como el, el, el stand donde ponen donde ponen todo. <ríe> Qué bacano. De hecho esto me llama mucho la atención. Gente miren. Estos tarros. Eso es vieja guardia. ¿No? 90. Del 90. Wilson nos va a preparar una torta de zanahoria. Me dice que esa es la que más buscan aquí. La que más se vende. Entonces nada. Estaría súper cool. Súper genial. Comernos una torta de zanahoria. Aquí en su negocio. Que para mí es un honor. Un orgullo poder estar aquí hoy y mostrándoles este negocio, este lugar a todos ustedes. Miren, por aquí ya me trajeron la torta, vamos a ver, gracias Don Wilson, miren, torta de zanahoria, ¿verdad? Sí. Es la que, por la que más preguntan aquí. Así que vamos a darle el gusto bueno a las tortas de zanahoria de Don Wilson. Vamos a ver mi gente, cremosita, suave, huele muy rico, y el sabor de Don Wilson, genial, qué súper gente, el creador, miren, la primera publicidad que le dieron a, a Don Wilson, cuando inició con el negocio, que Noel dijo, no, vamos a patrocinarlo, vamos a darle eh, el primer aviso, miren, bueno mi gente, por fin llegué aquí a Mina Vieja, este es el restaurante que me recomendaron, donde venden esas super arepas, esas arepas gigantes, es aquí. Wow, miren el tamaño de esta ah, mega arepa. parece el volante de un vehículo, super gigante, miren, ¿ah? ¿Cómo la ven? Así que bueno, vamos a pegarle, ¿no? Gente, aquí vamos con esta belleza, miren, hmm. Jamás había visto una arepa tan grande. Les confieso, jamás es mi primera vez que me como una super arepa de estas. Que está bien deliciosa, tostadita y con ese quesito. No ¿Le va a echar mantequilla? Así solita me gusta más. Míralo, míralo. ¿Ya habían comido estas arepas o no? Sí. No. No. Salud, amiga. Parece comiendo pizza. Deliciosas esas arepas queridos amigos, yo ya me comí la mía, no dejé nada Aquí los buenos parceros, vean, no solo una sino que tienen como 10 arepas ahí Son tan deliciosas que vale muchísimo la pena parar aquí en este paradero que se llama Mina Vieja Y por qué no, darle una arepita de los que son bien bien chéveres Muy feliz de haber estado en Yarumal, de haber venido a conocer este bello municipio de haber aprendido un poco de su historia, de su cultura, de su gastronomía, de su gente. Tejé hartos amigos acá, eso me alegra, gracias. Muy bueno el recibimiento. Vea, me voy con la mejor energía, con la mejor actitud y sobre todo con una imagen muy chévere de este pueblo, de este municipio que es Yarumal, Antioquia. Yo los invito a que se suscriban ahora mismo al canal de Vamos con Vemo, aquí está el botón. Es totalmente gratis, no les van a cobrar por eso. También que me dejen un comentario y qué les pareció el video, qué lugares chéveres tienen para que me recomienden. También que me regalen un buen like y por supuesto que activen la campanita de notificaciones para que el canal les notifique a todos ustedes cuando vemos suba nuevo video. Y así ustedes no se van a perder nada. Muchas gracias, nos vemos dentro de 8 días con Vemo. Pa, chao.